Hola gente, soy Oxla Castro y les tengo una super noticia a toda la gente de Chiapas y es que se va a llevar a cabo la primer convención paranormal en aquel estado el día es el 22 de abril a las 7 de la noche en el centro de convenciones Chiapas Voy a estar invitado, voy a dar una conferencia, voy a llevar stand y vamos a poder convivir y me van a poder compartir todas sus experiencias paranormales y presentarles también evidencias del mundo de lo desconocido. Así que ya saben, 22 de abril, allá nos vemos, 7 de la noche, centro de convenciones en la primera Expo Convención Paranormal en Chiapas. Bienvenidos a Criptozoología, Oxford. Las leyendas sobre animales desconocidos existen en cada región del planeta, incluso en lugares tan inesperados como el ardiente y solitario desierto, en donde cualquier criatura tendría que habitar en las entrañas de la arena y al parecer así sucede, ya que en el desierto de Gobi se tiene la fiel creencia que una aterradora criatura amenaza a aquellos que se atreven a cruzar por esta región. El Laka Korkoi la verdad no sé si se pronuncia bien, pero ese es el nombre de la muerte para los habitantes del desierto de Gobi, quienes narran horribles encuentros con un gusano mortal. El gusano mongol de la muerte Aunque los nativos del Gobi han contado durante mucho tiempo historias de Algoi Orkoi, la criatura se dio a conocer a Occidente por el libro de 1926 tras la pista del hombre antiguo de Roy Chapman Andrews, quien realizó expediciones a aquella región dedicada a otros fines. Pero al enterarse de la existencia de ese desconocido animal, también invirtió tiempo en ver si esta criatura era real o solo una leyenda de las tribus locales. De hecho, su intención era capturar a un gusano de Mongolia y llevarlo a Europa para exhibirlo como una nueva especie descubierta por él. Por desgracia, tampoco tuvo suerte en sus esfuerzos y no pudo lograr la fama descubriendo al mundo un nuevo tipo de gusano de arena. El gusano de la muerte es de color rojo oscuro, con dientes o ganchos que salen de sus extremos. Se dice que escupe un veneno corrosivo que puede incluso afectar al metal. También se dice que puede lanzar descargas eléctricas que podrían matar a una persona. Esto no es del todo fantasía, ya que tenemos otros animales documentados que tienen la habilidad de generar electricidad, como las anguilas eléctricas, similares a gusanos por cierto. Curiosamente la descripción de este animal es muy semejante al llamado gusano mongol de la muerte, ya que también cuenta con hileras de dientes cónicos a lo largo de su boca. 2 metros y medio de largo y 20 kilos de peso. Pero este increíble animal no es un gusano, sino que es considerado un pez. ¿Será que el gusano mongol sea una especie de anguila que sobrevivió al tiempo, habitando las entrañas de la arena del desierto, donde antes fue un mar? Una de sus características más extrañas es su brillante color rojo que hace recordar a las tripas ensangrentadas de una vaca. De ahí su nombre, algoy Korkoy que significa gusano intestino. Es tan temido que incluso se prohíbe mencionar su nombre porque se cree que al hacerlo, se atrae a la mala suerte. Las tribus nómadas están convencidas de que existe el gusano mongol. Sin embargo, advierten que no son fáciles de ver, ya que estos siempre están enterrados en la arena pero en ocasiones han atacado a varias personas usando su veneno o descargas eléctricas, en algunos casos, matando al individuo. Es por eso que también es llamado el gusano de la muerte. Parece ser que junio y julio son los meses donde más posibilidades hay de ver a este animal. Aún así, nunca ha sido fotografiado, y no es porque no se haya intentado. Son muchos científicos, biólogos o simplemente aventureros los que se han desplazado al Gobi para descubrir al gusano de la muerte de Mongolia. Uno de los investigadores que ha dedicado más tiempo a esta criatura es el zoólogo Ivan Makur, que ha viajado a Mongolia varias veces a lo largo de su carrera para averiguar si este animal existe. Según ha contado, escuchó las historias de este gusano siendo un niño y luego en la universidad por medio de otro estudiante de Mongolia. Sintió una gran curiosidad por si este animal realmente existía y comenzó a estudiar todo lo que sabía de él, o por lo menos lo que había documentado. Sin embargo, había poca información por lo que decidió ser él mismo el que recopilase todos los datos que pudiera del gusano de Mongolia. Ivan Makur ha intentado todo lo imaginable para sacar a ese gusano de su escondrijo. Una de las teorías es que las vibraciones atraen a este animal y por lo tanto sería un modo de que se mostrase. Algo parecido a lo que se muestra en la película Temblores y llegaron a utilizar motores que lanzaban diferentes niveles de frecuencias. Sin embargo, no tuvieron éxito en ninguno de sus viajes. Este criptido no necesariamente puede ser un animal mitológico. Existe mucha posibilidad de que sea una realidad, ya que existen otros gusanos de arena de gran tamaño, que están bien documentados como el gusano gigante de arena de australia en el año 2010 fue lanzada la película el gusano mongol de la muerte un filme de horror para la televisión con una trama de acuerdo al peligro que este críptido representa quizá en los próximos años podamos tener la gran noticia del descubrimiento del gusano mongol de la muerte ya que si es verdad que existe es tan solo cuestión de tiempo para conocerlo. Pero tampoco es un animal con el que queremos tropezarnos si algún día vamos al desierto. El desierto de Gobi es una región inhóspita en donde es muy probable que una criatura como esta pueda permanecer oculta bajo la arena. Por lo que yo creo que este criptido realmente existe. Los espero en el siguiente video donde conoceremos la historia de otro críptido, otro animal oculto que habita en nuestro planeta.